5 litros más medio kilo de sal marina. Fácil hacer el reactor, directamente compras el agua destilada, le pones medio, medio kilo de, de sal marina, la dejas un día que se diluya bien y una vez que se diluyó bien, lo puedes dejar dos días, tres si querés, lo ponemos de costado, dejamos que, que, que vemos que el agua está ahí, que no quede muy lleno luego con una herramienta de corte le vamos a practicar dos cortes uno por acá y uno por acá nosotros de esta manera usamos el mismo bidón para hacer el reactor por un lado tenemos la chapana no recubierta ya se le doblaron las puntitas, se le puso alambre también dobladas las puntitas y bueno pasamos a introducir muy bien ahí va fondo y vamos con la de zinc, chapa de zinc, entrando, muy bien, toque fondo, ahí estamos y ahora solo quedaría ponerle el led en este caso tengo este chiquitito dejar a ver ahí está, muy bien entonces habíamos dicho que del lado de la chapa chiquita va el cobre, así que vamos a tratar de agarrarlo al cobre y lo que vamos a hacer es la de este lado va al cobre, vamos a doblar así, para luego no andar doblándole las patas al led desde acá, porque si se la dobla desde ahí se parte. Así que dijimos que, chapa más chiquita de este lado, al cobre. Al cobre lo doblamos, una vez... Y lo retorcemos, pero antes de retorcerlo, metemos la patita. Ahora lo retorcemos, hasta que trabe la patita. Muy bien. Muy bien. Ahora, hacemos lo mismo con el zinc. Retorcemos. Y metemos la patita. Quedaron los dos, y por último, vamos a chequear. Vamos a ver cómo quedó eso. Y por último, con el tester, vamos a tomar la tensión nominal de este reactor. Vamos a medir por acá y por acá. Vamos a dejarla con la mano. ¿Qué onda? Bien ahí, ¿no? 804 milivolt. Bastante bien. 800 milivolt bien entonces acá tenemos un método fácil para hacer un reactor de GANS de CO2